Hola a todos, saludos a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos en Pokémon Luna Nuzlocke. Eh, mierda, eso no era lo que quería hacer, pero bueno, ya que empezamos, vamos a empezar con un combate. Eh, empezamos con este señor, que es un pescador, Danilo. Bien, mientras yo me lo cargo, <ríe> qué presuntuoso. Bueno, tiene Poliwag. Mira, que sí que me lo cargo porque tengo Anto el primero. Bueno, quiero recordarles a todos que estoy haciendo un concurso, otro sorteo, de un po de un juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, o Pokémon Luna, mejor dicho. Y lo voy a dejar, por supuesto, aquí arriba, a la derecha, en el botón de información, para que puedan participar y puedan llevárselo a casa este juego. Pues nada, como podemos ver, adiós por igual. Chao pescadito. Grecia sube a nivel 23. Bien. Dice, has ganado, lo que significa que yo he perdido Lógica pura y aplastante Nada, vamos a utilizar la Pokémon adecuada Vamos a salir de esta Vamos a venir aquí Usa Pokémon yes Vale, porque soy un poquito lento y claro, mmm, no sabía que podía venir para aquí directamente y subir. Nada, cogemos el objeto. Bien, súper revivir. Útil, útil, súper útil para este nuslock Vamos por aquí. A ver qué se tercia. Uf, zona de hierba. Hierbahar. A ver por aquí. Más zona de hierba. Y aquí está Doña Nereida. Mira, allí. A todo esto, ¿cómo te llamabas? Mm. Ah, la pintora claro. Es un nombre precioso. Fíjate en eso de allí. ¿Quién puede agitar el agua de esa manera? Tal vez un nadador muy impetuoso. O quizás un Pokémon extraordinario. A ver, ¿no eran Wisiwashi, hija mía? Vamos a... Vamos a nadar para allí. Vamos a hacer un pequeño recorrido. ¡Ande va! ¡Me gustaría investigar las salpicaduras! ¡Ande va! <risa> Venga, vale. Vamos a las salpicaduras. Se marchan. ¿Y queda uno? Nada, pues aquí es otro wisiwasi. Vamos a pelear contra él. Se sube un poquito de nivel. Nunca viene mal. ¡Wisiwasi! Imagino al... Al... al... Pez Pokémon este diciendo... Wishi Wichiwashi. <risa> nivel 18. Mm. Ah, podría haber estado el otro así, ¿no? Digo yo. Eh, hoja afilada. Creo que el mío lo captura el 17, si mal no recuerdo. Venga, toma ya. Muy bien. ¿Y qué pasa? ha empezado a llover qué curioso así que era otro wisiwasi quien originaba esa salpicadura pues ya estaba convencida de que el culpable era un nadador impetuoso plas plas plas y eso lo oyes percibo un ruido de salpicaduras a lo lejos que parece más intenso si cabe que los de antes puede que se trate de otro pokémon nuevo o bien mi, mi hipótesis es acertada esta vez y se trata de un nadador impetuoso que corre el riesgo de ahogarse. Eli Pintora, ¿podrías hacerme el favor de averiguar lo que sucede en realidad? Claro, mi hija. Lo que tú digas. Ey, tú quieres luchar, seguro. No sé si hacerte caso. Vamos a luchar. Total, por aquí no creo que venga, vuelva a ir yo otra vez. Venga, vamos a luchar. Sí, sí, sí, vamos a luchar. Oh, vaya, parece que esta vez no he pescado un Pokémon, sino un entrenador. Los entrenadores no se pescan. Pero bueno, tú a lo tuyo. Tiene dos Pokémon, se llama Matías. Magikarp Empezamos guay. Venga. Eh, uy, qué guay. <ríe> se ve que está lloviendo. Hmm, hoja afilada. ¿Cómo que es más rápido? <ríe> ¿Es más rápido Magikarp que Anto? ¿Qué dice? ¿Pero qué invento es esto? Venga, hombre. Claro que sí. ¿Aniel 23? ¿Otro Magikarp? Venga, vamos a usar, yo qué sé... A Rocío, nivel 17 Es un pequeño Wisiwasi Por cierto, Wisiwasi Hasta el nivel 20 No puede utilizar su habilidad que se llama Banco eh, Vamos a usar primero a <ríe> Porque así si me pega Pues ya me voy curando y vamos a usar... Refuerzo, no sé para qué. Pero falló. <risa> El salpicadura también falló, así que... <risa> Solo por probar. Vamos a usar salmuera. Magicales de tipo agua, bueno, Finta. Placaje me baja 6 puntos. Yo uso finta. Joder, Wisiwasi es igual de inútil que... Que... que un Magical... <risa> Fuerte mierda, tío. Vamos a usar salmuera sola solamente para verlo. Porque no es muy uh, no es muy efectivo. Pero bueno, quita más que finta. Algo es algo. Y se cura otra vez. Está curando de dos en dos. Salmuera. lo coger. Salmuerita. <risa> Toma, Magikar fuera. A Wisiwashi, vamos a curarlo un poquito. <risa> ¿Habría preferido pescar un Pokémon? Sí, claro. Bueno, vámonos a lo que nos atañe. La colina Saltagua, en su interior, habita ese Pokémon legendario que, según el folclore, es la encarnación del mar, Kyorge. ¿Seguro? Para mí que estaba en otro lado en una cueva, vamos a decirle, vamos a decirle la corriente, wow, qué va, solo estaba de broma, tu candidez te ha traicionado, slipintora, y <ríe> encima me se cachó un dedo de mira muy cabrona, nos encontramos muy cerca de la costa, qué será de ese ruido de salpicaduras que proviene del mar, ay, ya cargo, cuando llueve, Caigo, cuando llueve, los movimientos de tipo agua aumentan su 50, un 50% de su potencia. Esas salpicaduras serán obra de un Pokémon cuyos movimientos ha potenciado la lluvia. Pues sí, no te digo que no. Eh, vamos a guardar, porque me vuelo lo peor. Y me da mucho cague. Ja, aquí empieza el recorrido, ¿no, hija mía? No, a mí no me la pegas. A mí no me la pegas. Tú me has estado poniendo a prueba todo el rato. ¿Tú sabías lo que era? Colina Saltagua, sala del dominante. <risa> Muy bien. El pintora, has llegado bien lejos. Se podría decir incluso que has, que has mordido en el suelo. Que comience la prueba. Ya te imaginas por qué lo digo, ¿no? Atravesar la puerta del Capitán tiene una consecuencia, que estás a punto de afrontar una prueba. Y la mía consiste en derrotar al Pokémon Dominante que llaman el Amo y el Señor de las Mares. ¿Ves estas salpicaduras a lo lejos? Tal vez se deba al potencial de un Pokémon Dominante. ¿Quién sabe? Quizás los y de antes han vuelto con refuerzos para vengarse. Demuéstrame tu valía de derribando al Pokémon Dominante. Huelga decir que hasta que superes la prueba no podrás atrapar a ningún Pokémon. Que comience la prueba. O sea, no voy a poder atrapar al. al a ese Wishiwashi de todas maneras, aunque esto sea la zona. la zona especial. Bien, no pasa nada. Venga, vamos a por ello. Se escuchan fuertes truenos. La presa está muy asustado. Ostras wishy <ríe> sí. sí, Washi Wishy Washi, dominante, te derreta un combate Wishy sí, Washi, dominante, se envuelve en un aura Anto, confío en ti Por supuesto Empezado a llover, o sea, los ataques de tipo agua son mucho más fuertes. Pero vamos a ver. Espérate, anto porque tiene más ya. Espesura. Y se potencian los movimientos de tipo planta. Los pues Pokémon le quedan pocos PS. Y pico afilado. Pico largo y afilado. Comenta de potencia. En los movimientos de tipo volador. Debería haber un Pokémon. Perfecto. Nada, simplemente avisaba. Eh, a ver. Wisiwasi se me recuerda un poco a Kiorgue ¿eh? pero con mucho Wisiwasi. Vamos a usar hoja afilada, yo creo que se lo carga. Uy, casi. Toma ya. Ah. Va, si lo llego a saber, uso, uso, uso picoteo. Bueno, Anto lo aguanta. Fue un golpe crítico Ha llamado a un aliado, que es un wisiwasi Uf, cuidado que tiene, que puede saber refuerzo Vamos a por el wisiwasi grande Pero bueno, os afilada lo bueno es que ataca a los dos Así que, pa'lante Se carga el wisiwasi, pequeñito Y se queda el otro gruñido no bajas el ataque físico gracias ha llamado a un aliado ¡Oh! a lo mola! ¿Cómo mola ¿Cómo mola lo mola? venga yo sigo mis 13 Lo está ahí ahí. Golpe crítico. Doble bofetón. Ay, mierda. Que puede ser hasta 5. 2. Ya está. Bien. Uf, uf. Banco de Wisiwasi. ¡Ah! Ya está. Ya dejó de ser banco. Espérate. Ese Wisiwasi es... Es variocolor Ah, no. Venga, fuera, adiós Adiós a los dos Pokémon estos, venga, fuera Chao, chao ¿A los Momolas se quedó? Anthony el 25 Bien Dacorita el 24 Rocío el 18 y a los momolas se quedó ahí. Me cago en la leche. Cada madre que lo trajo. Capaz que usa refuerzo. ¿Ves? Hay veces que el doble bofetón dura más de dos. Eh, vamos a usar picoteo. ¿Refuerzo de qué, hijo mío? Hay veces que no piensan los Pokémon, ¿eh? Muy bien. Perfecto. El e al 24. Y ahí está Wisiwasi dominante, ha sido de derrotado. Antodito, todo orgulloso, moviéndose el flequillo. ¡Toma! Eliwes va a evolucionar. Ya, Makuita deja de ser el C preciosísimo Makuita, que tiene una forma así esponjoncita, como puff, para sentarse. Y cambia a Hariyama. Ahora sí es un pokémonazo. ¿Alguien más quiere evolucionar? Señala la Pokédex. Perfecto. Llenamos otra hoja de la Pokédex. ¡Increíble! Ha registrado todos los Pokémon de una misma página de la Pokédex. Perfecto. ¿Alguien más evoluciona? No. Ya está. Vamos a, a secar un poquito antes. Bueno, ya está. A la Pokéball, hijo mío. Has hecho todo lo que tenías que hacer. Y más. Paró la lluvia y todo. <risa> Fantástico, Slipintora. Ven por aquí, por favor. Ven aquí, por favor. Tengo sentimientos encontrados, si quieres que te diga la verdad. Por un lado, me invade una inmensa frustración al ver cómo han mordido el polvo los Wisiwasi, que había entrenado a conciencia. Pero por otro, no puedo evitar felicitarte por haber superado la prueba. Has estado sensacional, he ¿eh? aquí tu premio. Toma. Qué bonito el Cristal Z. Prueba superada. Venga, ¿qué más? ¿Sabes lo que esto conlleva, no? Tendrás que adoptar esta pose cuando quieras utilizar el hidrostal Z. Las olas. <risa> ah, y eso no es todo. Toma esta caña. Tiene mi sello inimitable. Yuuu. La pesca de Pokémon es bien sencilla. Primero debes tratar de discernir las sombras que aparecen bajo el agua. Cuando veas que el señuelo se hunde, es señal de que un Pokémon ha mordido el anzuelo. Cuando aparezca el símbolo... Uh -huh, toca el botón A para tirar de la caña. Te recomiendo usar una buceo bol para atrapar a los Pokémon que pesques. ¿Tiene sentido? No, porque para la buceo bol es para Pokémon que usas cuando estás buceando. <coughs> Pero bueno... Por cierto, ¿sabías que una vez pesqué un yarados rojo? Impresionante. No, no voy, a, no voy a caer en la misma trampa de antes. ¿De verdad? Saca tus propias conclusiones. ¡Qué cabrona! Una ardua prueba como esta deja baldado a cualquiera, ¿verdad? ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Pokémon de la Ruta 5? Eh... No. Tienes unas ganas de pescar irre irre irreprimibles, ¿eh? Te comprendo perfectamente. Sí. <risa> Venga, vamos a por el Pokémon de... de ruta, que lo puedo coger o bien nadando o bien pescando. Lo que me temo es que si lo hago pescando, me voy a topar con, <risa> con un Magikarp de mierda. Y aunque Yara 2 es una buena opción, no quiero estar subiendo niveles a, a Magikarp porque no me da la gana. Para nada. Entonces, vamos a guardar porque ya superamos la prueba. Y vamos a por el Pokémon de ruta. Bueno, vamos a intentar atrapar el Pokémon de ruta. A ver que sale por aquí nadando. Hay sitio donde dice que aprete pero me da que es para sacar la caña Aunque bueno, en esta zona no creo... Bueno, Pokémon de ruta, Pokémon de ruta A ver qué hay Uf un Phineon Mira, me gusta Que no sea hembra, por Dios No sea macho Bien <ríe> A ver Falso portazo Y Pokéball Me está preocupando, <ríe> y mucho, el nivel de vida que tiene Anto. Venga. Tornado. Uy, cuidado. Vale, tengo que poner un Pokémon al que no le pide ayuda me cago en la madre que lo trajo no acudió nadie bien vamos a meterlo ya en, en la pokeball una maya ball y Finneon para adentro Pokémon tipo agua. Que es un finión Registrado. Y así. Ponemos un mote. El mote es... Oliver. Okay. Para caja. Que mi equipo no hace nada. Tengo a y así. Paramos aquí. Bueno, seguimos. Y vamos para acá, para acá nadamos, nademos, vamos nademos, somos siete. Y ya está, ya nos podemos marchar. ¿Me dices que debo volver otra vez a la Ruta 5? ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Pokémon de la Ruta 5? Sí, me parece correcto. No leí, pero bueno. Gracias, Nereida. La siguiente prueba es la de Kiawe. Tiene lugar en el área volcánica de, Huel de Huela. Ahora que lo pienso, ¿viste los sudogudo en el rancho de Onhana? Estaban trayendo... De cabeza a todo el mundo Así que decidí darles un escarmiento Con el poder de mi Hidrostal Z Me gustaría ver la cara que ponen Cuando vean que tú también tienes uno Adiós A Lola o algo, ¿no? Y por supuesto <ríe> Adivinan quién tiene, quién va a tener el poder Del Hidrostal Z Rosito. en realidad debería subirle bastante niveles a rocío pero bueno, con nivel 18 yo creo que más o menos está aparejado con con todo lo que... Con, como vamos en el, en el equipo, no, pero con, como está en el, en el juego, sí entonces va a ser la de menos nivel pero va a estar bien, ¿sabes? tampoco es que esté muy, muy atrasada vamos a curar a los Pokémon paramos enseguida ya mis Pokémon están curados y voy a ir hasta donde estaban los sudogudos. Vamos a ahorrarnos lo, el camino en vídeo. Bueno, a partir de aquí sí si grabo. A ver, sudogudos. Se cagan. ¡Oh! ¡Sudo! <ríe> Adiós, amigos míos. Los sudogudos, los sudogudos han salido huyendo hacia el Estadio Royales. ¿Estadio? Por tanto si ¿sí es gimnasio. Los sudogudos se deben de haber acordado de los hidrostales Z y han echado a correr. Ahora ya se puede pasar, gracias. Te doy esto como regalo. Agua mística. A lo mejor sudogudo van a entrenarse ant al Estadio Royale. Por cierto, ¿sabías que al Estadio Royale se celebran los Battle Royale? Ah, sí, lo, la batalla es esa de, de entre cuatro entrenadores. Ruta 6, por lo tanto, nuevo Pokémon. Vamos a ir guardando porque ya queda poquitito, poquitito. Vamos a poner el Pokémon de ruta. Venga. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, por Dios! ¡Un Yungos! He visto muy pocos en la edición, ¿no? ¡Mierda! <risa> También es hembra. Chayo, ¿qué pasa? Uh... Voy a usar salmuera. Persecución. Ostras, ostras, ostras. Quita bastante, ¿eh? Salmuera otra vez. No, no te lo cargue. Rastreo. Si usa rastreo no pasa nada, no tengo problema. No, no pidas ayuda. <ríe> Como venga otro estoy... Uf. Estoy a punto de perder a Rocío Porque voy a cambiar de Pokémon Voy a poner a Eliwells. Y a alguno de los dos voy a usar Persecución ¡No! Dios, Dios, ¡Qué suerte! Me, me lo veía utilizando Persecución y ya... A la porra... Don, Don Wisiwasi Ataca Arena A ver cuál de los dos me interesa más los dos son hembras, pero uno está al 15 y otro al 14 Vamos a cargarnos al que está al 14 uh... Tiro vital El usuario ataca al, primer... ataca al último, pero no falla No, sí, el problema no es que falle Vamos a cargarnos a este Yungo Y dejamos al de nivel 15 Puede pasar dos cosas Que Yungo vuelva a pedir ayuda persecución jeje, jeje, jeje, jeje. venga vamos a usar la bolsa y, y, y, y pokeball vamos a intentarlo con las Pokéball. uy venga bien Jungos atrapado. Vamos a buscar otro nombre de chica en mis suscriptoras. A ver. ¿Quién subió el 19? igual Wassy. El único que puede subir el 19. Jungos a la Pokédex. Vamos a buscar nombre de chicas. Está Lidia, está Rocío. Posenia. Qué poner motayungos, sí. <ríe> Donald Trump. <ríe> no, venga, Senia. Senia. Vale. A la caja. <ríe> y ya está poco queda. Vamos a limpiar a Hariyama, Makuita se está súper contento, venga, para Pokéball, y quedan pocos minutos, así que vamos a aprovechar y a coger este, esta super poción que no la cogí, y, y, y, y vamos a luchar contra el nene, pero no veo. A... Uy, si igual la primera, no, o sea, Rocío a la primera me da un poco de cague, porque puede utilizar persecución y, ah, venga, vamos a usarlo, que no creo que tenga persecución. Venga. ¡Eh! En toda Lola solo hay un joven que se llame Toñete. ¡Yo! <ríe> Toñete. Así me dice una compañera de trabajo. Toñete. Joven Toñete te desafía. Tiene dos Pokémon. Bien. Unos más, vi. Mm. Vamos a hacer una cosa. Voy a luchar y voy a usar el poder Z. Hidrovórtice... Acuaro Z. Hidrovórtice avisal. Acuaro Z, toma ya. Vórtice avisal. Yo creo que el más viejo va, va a petar. ¡Yos! Y tanto que petó. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Urwisiwasi es la otra. Saca Yungos. Sí, vamos a cambiar. Contra Yungos vamos a meter a... a, a, a, a, a... No, a Grecia. Jungos Y te uso Una garra metal ¿Qué te parece? <risa> Está todo reventado Uy, y lo aguanta, ¿eh? El jodido Está acumulando energía Tú acumula, esto acumula No vas a sobrevivir <risa> Pues bien, muy bien Lo vamos a ir dejando ya por aquí Que ya casi ya vamos por los 30 minutos Dice, has conseguido ganarme, eres alucinante. Pues sí, Toñete, muchas gracias. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. al Lola a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.